hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio silvana y más hoy hermosas acá les traigo estas hermosas blusas casuales para mi señora bonita señora bonita le encanta verse así de hermosa acá vienen diferentes blusas para diferentes ocasiones tanto como blusas estampadas, como blusas de un solo color con algún diseño para lucir bonita, radiante, para este año 2021. Atrévete hermosa a utilizar estas hermosas blusas y así lucir espectacular. La verdad, usar blusas a veces... Eh, no, no es difícil puesto de que para la blusa pueden utilizar su falda preferida o su pantalón preferido o un short si les, les encanta utilizar blusas. Las blusas estampadas eh, las pueden ocupar con el accesorio necesario. Como ustedes ven en la imagen de referencia, ahí están los atuendos y los arreglos muy pero muy bonitos para que luzcan fabulosas y si se trata de blusas que son con flores o estampes grandes utilicen accesorios que vayan de acorde a las blusas ya sean cuadriculadas ya sean lisas porque no asumamos, hermosas, que somos esa talla, la de la blusa. Siempre, o porque hemos comido un poquito más, o porque hemos comido un poquito más, menos nos va a quedar floja o nos va a quedar apretada. Hay que probarnos bien las blusas porque las tallas son distintas, hermosas, dependiendo de las marcas y de los modelos. Por eso acá te traigo... 40 imágenes de referencias para que pueda lucir bonita y espectacular con estas hermosas blusas. Si estás cansada de un atuendo o de un accesorio, puedes darle una vida nueva sabiendo combinar esas blusas que tú ya tienes. Así es de que, hermosa, atrévete a utilizar estas blusas. Blusas 2021 para señora. Muy bonito. La verdad, una palabra a veces hace la diferencia. Siempre sé positiva, nunca negativa. Mira al frente y así vas a conseguir también que tu ropa y que tú te sientas bien. Pero sobre todo, hermosas, tenemos que hacer un poquito de la lucha en cuanto a arreglarnos un poquito el cabello, las manos, el maquillaje, el recorte del pelo. En fin, hay muchas cositas que nosotros debemos de trabajar. Hermosas blusas 2021, bonitas y estampadas. A lucirlas, a sentirse bonitas.